Cuatro nominaciones eh, a los Premios Soberanos. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo te sientes? Bueno, siempre he dicho que hay que trabajar para todo esto y tengo 23 años trabajando arduamente, haciendo música con calidad para toda la familia y siempre he tenido el resultado de la nominación, pero nunca me he ganado un premio. la nominación cuáles Bachatero del año, bachata del año, concierto del año, y colaboración. Entonces, ¿Tú crees que este año San Francisco tendrá un soberano? Bueno, yo, yo tengo la, la fe de que a, por lo menos este año pues, me, tomen en cuenta, ya me tomaron en cuenta con las cuatro nominaciones. Elvis, Pero naturalmente tú, hemos trabajado para eso. ¿Tu posición crees que ya es momento propicio para que las autoridades empiecen a permitir las fiestas en bares? Eh, la, la asesoría que tengo aquí es que ya... Muchísima gente se ha vacunado. Yo entiendo que, que debe de haber cautela todavía, pero también eh, ya se está tocando, ya estoy tocando, estamos haciendo muchísimas actividades tanto en Estados Unidos como aquí. Y pienso que eh, simplemente las autoridades tienen que tener cuidado con los con lo detalles de la, de la vacuna y todo eso para que si ya se formalice. Eh, lo que es libre de, del país ¿Mensaje para esa fanaticada fiel que siempre te sigue? Nada, que se le quiere muchísimo que sigan haciéndolo bien que no mermen nunca y que traten de, de hacer las cosas bien, de dejar huella positiva y en cualquier cualquier que sea tu profesión que de todo, todo por el todo y verás que todo lo va a lograr Gracias Siempre.